Buenísima. Te dice, haz el playtime y you can find the factory in many years que new game. Putada. O sea, ¿qué coño, tío? Pensaba que estaba en español, gente. O sea, fuera de coña, ¿eh? Va a ser un poco tedioso, ¿eh? A ver que, que narices, eh, qué narices es, tío. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? Vale, el, el... es un puto muñeco inteligente, ¿no? cojones? <risa> vale O sea, bro No vean la gaso que lleva el vídeo de Antonio ¿Qué coño, bro? Wow, sí, este game eh, Yo solo eh, vi los primeros dos minutos eh, de una review Paranoia Mal rollo. ¿Qué, ¿Qué más hizo? es fútbol de 21. ¿no? ¿no? ¿no? El lado de polígonos, qué locura. En verdad, ha cringe, loco, el juego este. And qué puto cringe, bro. Like Sos una mano say, real, ¿sabes? Like Fumada, gente. ¿Qué es el tiempo? 6 pavos vale el muñeco y, ese. If si Muy cring, ¿eh? Momento Maquelele, literal, ¿eh? Terrible más que se ha fumado, ¿eh? ¿Qué coño? Esa es la fábrica de plupi, ¿no? Estamos ahí, ¿no? Bro, bro, bro, bro así el juego, lol Eso que es satánico, ¿no? Dios, ahí tenemos que ir, ¿no? A la entrada del pétalo Madre mía, ¿qué? Momento satánico, ¿eh? De juego. O sea, ¿qué coño, tío? El vídeo es así, ¿no? Obviamente, en plan Si no, no tendría lógica, ¿no? Fluppy time, bro, flupy time A ver qué nos va a hacer el hijo puta el bicho ese ¿eh? Fuera de coña también, ¿eh? Literal O sea, a ver A ver, la, bueno, la introducción, ¿no? El trailer, en sí el vídeo va a 2 FPS, sí, sí, pero literal no, no, Creo que es del juego, eh, en sí O sea, así es el puto juego, creo yo Lo lo he pillado yo, tío O sea, literal Vale Bro Eh, ok, oh, Dios, Dios, espera un momento What? ¿Cómo va tan mal? Eh, setting Bro O sea, ¿cómo que basic, tío? esta vez y basic, ¿no? O sea, ves y basic Ok, ok, basic, basic todo Vale Vale, ahora se supone que va mejor, ¿no? O sea, qué cojones, bro Vale, ventanita A la realidad eh, eso no me lo... ¿Qué hago, bro? O sea, eh, bro Así se va, da un poco de mareo, ¿eh? Gente, cómo grabeo cosas y tal Tap tu view de, de... ok Tap, coño, gilipollitas, ¿o okay. qué Tap, bro A la E o algo Tabulador, hermanito. Eh, bro. ítems, ítems, bro. ítems. Eh. Tengo esto, una cinta de vídeo, ¿ok? Eh, ¿Podré reproducirla aquí o algo? No, no. Eso parece muy de disquete. Vale, me voy con la cinta. Bro, ¿podré pasar por aquí? Sí, de una. Bro, muy oscuro. Cabezas de muñeco. Eh... Lol. ¿qué fumada, gente. ¿Qué es ese ruido, tío? Ah, me equivoqué. Son... el eh, Va, 62. No pasa nada, peón O sea... Eh, ya me entendéis. En, en, en internet hay muchas cosas real Y cosas que no son real Es un puto tren, no me joda, bro Ese era el clima que estaba aquí poniendo En base, el crack, el, el fiera Bro Loopy time, bro No hay ningún puto muñeco, eh Literal, aquí no puedo hacer nada o algo ¿Qué? Me las piro, o sea, para el otro lado Literal no hay nada ahí, bro, eso, tío? Fumada Bro, eh, ahí, eh. Voy para hacer Me pillé el Solari. Le tenía a matar la caña, el Solari. Le tenía a matar muy chulo, la verdad, muy, muy gracioso. Esto, qué guay, tío. Eh, ¿what? Bro, no entiendo, tío. O sea, ¿hola? Bro, Gipchop. Por ahí, eh, el color del track. ¡Ah! Sus muela Qué cachón, ¿eh? Increíble este río salva Papísimo, increíble Vale, verde, rosa, amarillo, rojo Verde, rosa, amarillo, rojo Verde, rosa, amarillo, rojo Verde, rosa, amarillo, rojo Verde, rosa, amarillo, rojo Verde, rosa, amarillo, rojo Verde Verde, coño ¿Y yo? Verde, rosa, amarillo, rojo De puta madre, grande Madre mía, vaya fumada Campeón panzerra tú Vale, otra cinta, ¿no? ¿Aquí la puedo ver o algo? Increíble, ¿eh? ¿Cómo la ha ese Ryu? <coughs> no, no me había dado cuenta La verdad, no me había dado puto cuenta Esto es un extractor A ver Bro Playtime CO Sate. <coughs> eh, 1X eh, Muchísimas gracias por ese mega follow, Bernardo Espero que disfrutes del directo Y de las grandes personas Que forman parte de esta gran comunidad -O -O en Twitch. Bienvenido, Ipana. ¿Cómo estamos? ¿Y cómo va este? Bueno, lunesico con Flowa Joder, ¿vale? Son las manos esas. Oak. O sea, para gravear cosas y tal, ¿no? Solo para 35 decimales. Hey, increíble. Increíble. ¿Y como estamos, campeón, en Fate? Aquí estamos después del competitivo de hoy eh, jugando un poquito del de el puto Poppy pop, pop Time, ¿no? Es una fumada el juego, pero me mola. O sea, se lo vi a Rubius y tal. Ese juego eh, papá, se lo vi a... No sé quién es ese chaval Pero yo, yo se lo vi a Rubio O sea, digo, hostia Pues está gracioso Y como venía Halloween y eso Digo, ah, de puta madre Vamos a darle ¿Y cómo grabeo cosas y eso? O sea, en plan eh Ya se acabó el vídeo Bro, me lo das ahora más huevo más huevaso Vale Guapísimo, tío Pum. Y la otra cinta ¿Podré meterla aquí? O no, hold Eh, tu pull eh, vale Eh Coño, le estoy dando puta Bro saca por qué no me sacan la cinta mamá mamá huevas. mamá huevas, ¿dónde está mi cinta mamá mamahuevo, huevo mamá huevo mamá huevo bro acabo de escuchar algo corriendo por ahí eh acabo de escuchar algo corriendo por ahí eh me cago en la leche Jarualet, cómo estamos campeón qué pasó cómo va a estar el inefico? cómo fue el fin de semana bueno remaster de dar sobre te viene con la dirección de la historia? ¿Qué? Amigo, pero no sé si es real. Eh, si es el de Luz, sí, campeón, te debe, de, te debe de. Bueno, de venir con, lo, to, lo, con los DLC, con todo. Ni idea, campeón, quién es. O sea, yo se lo vi jugar a Rubio y digo, venga, vamos a jugarlo. De una, de una, gente. Está gracioso, fin y al cabo. Me pongo los audífonos para asustarme más grande. Ese jarolete. Yo la verdad es que este juego se lo vi a Rubio y solo eso, eh. Está fuera de coña. Solo eso. A ver qué pasa. Ese es el puto floppy, ¿no? Este es el poppy bro. Tú eres un animatrónico, ¿no, hijo puta? Pum. Bro, se quedó enganchado. Y si le toco la tula. <risa> no es solo un remaster. Pero en el remaster te debe. de... O sea, entonces no sale, creo. Te lo tienes que comprar de forma individual. Me he cansado muy bien todas mis cosas de ropero. Pum, eso lo odio, campeón. Yo lo odio una fucking barbarie, os lo prometo. Es horrible eso, ¿eh? Fuera de coña. Es una, una cosa loquísima, tío. Necesito una mano roja y una mano eh, azul. Ok. Bro, le damos por aquí ¿Te puedo pasar una captura por meme? Sí, ¿del hombre ese? Qué fumada, hombre, no es necesario, la verdad O sea, da igual Si es una persona tan eh, reventada Que casi la meten en la cárcel por, por, por cosas mala Madre mía Eh, hey. bro, ¿y si le di aquí? se o de smile siempre, campeón Pero like always Qué fumada, gente Qué fumada, eh Te da poca info, tío Innovation, bro Innovation body Bro Te da poca info, eh si le di a la aquí, puedo abrirlo, ¿no? Increíble, bro Power Tampoco, bro se si me llevo el cartel El cuadrado este A ver ¿Dónde coño de deberé poner esto, bro? Eh, bro, pero si me la abrió la puerta el men ¿O no? Por aquí venía yo, ¿no? Eh, ¿y esto? Bro El men se llevó eso Fumada, gente Fumada, terrible, ¿eh? ¿Se me puede llevar esa mierda Y tal ¿Qué, ¿Qué es esto, tío? Que parece un poco Blitzcrank, ¿eh? Bro, bro, bugueo, que le dio terrible, ¿eh? Al man. Bro, ¿y si toco el pitorro verde? O sea, el pitorro verde, digo rojo, pum. ¿No? Bro. Si, ¿me, vas a da, ¿Me vas a hacer algo? una llave, bro? Una llave, bro. No me he dado cuenta hasta ahora, ¿eh? Eh, bro, de puta madre, ¿eh? no me sea, Una cárcel. O sea, pero va. O sea, es fumada, ¿no? O sea, es fumadísima. Fumadísima el payo ese. A ver, me parece bien, o sea, si hace ese tipo de cosas. El DLC, el DLC creo, me, creo que me costó a mí. Eh, creo que eran 10 euros, campeón, menos de 10 euros, ¿eh? Pues olvidé lo que estaba haciendo, eh, por estar pensando en cómo, eh, cómo me asustaré. A ver, yo voy a estar aquí también, har, vale de darte caso o sea, no os preocupéis, que realmente, oye, va a ser un miedo para todos, ¿no? Saber, yo es que no juego al juego este, la verdad. Voy a ver esto, voy a ver esto, que no lo, no lo he visto, ¿qué coño? Bro. Ok, estamos en la fábrica del bicho, de los bichos animatrónicos, ¿no? Es una fumada, gente. No está mal. Hostia, que me puedo llevar eso? Me lo llevo de una, gente. Vete conmigo, bro. Me cago en la leche. Muchísimas gracias, Arbalet, por ese mega cae, a diario. Enorme, tío. No, bro, eh, no le dejes al botón. Huele a escribir? No lo sé, pero eh, no le des por si acaso. En verdad, sí hay una un poco cagada, ¿eh? Eso para mucho. Eh... Video de cómo bu eh, buguear al monstruo What the fuck? increíble a ver el monstruo si sale ese de ahí, ¿no? el plupitain ese extraño a ver qué, qué le podemos hacer al mamonso bro ah, cállate la boca pelotudo welcome, welcome back my friend, vamos a ver de qué coño es la llave que me ha dado el bicho obviamente, o sea, eh, bro pero supongo que estos juegos son ya me entendéis. Cuando ya te asusta más de una vez, ya. Eh, ya te da igual, ¿no? Obviamente. Bro, si me llevo una, una ardilla de esas voladoras, tío, ¿me la puedo llevar? Eh, ni de coña. Qué fumada, ¿no? O sea. A ver, este juego sale hace poco, ¿eh? Realmente. salió hace poquillo. Bueno, si me llevo eso. Eso será una. ¡Eh! Paranoia, es una abeja. Es una puta abeja, loco. Increíble. Hombre, aquí ni no nada, ¿no? O sea, literal. Hostia, ¿y si me meto por aquí? Ni de coña, ¿no? Vale, eh, solo nos queda una run, ¿no? O sea, la run de aquí adelante, supongo yo Así que vamos a ver de dónde cojones es el, la llave de una Qué parado, ya que haya gente ya que encuentre el bug, ¿no? O sea, easy Si le di aquí, no hará nada, ¿no? Si toco algo rojo, tampoco, ¿no? O sea, qué que ha fumado al man, ¿eh? ¿Qué, qué, qué, qué se fumó el man para hacer el juego este ¿Qué te fumaste, man? Bro, no puedo hacer nada, ¿no? Increíble Como no pilla la pelota esa Bro Pero como coño yo soy muñeco, tío Bro, el man Le quito la pajarita al man Nada eh, Vale, tendré que... ¿eh? ¿Huggy? ¿Huggy? jugi. ¿A qué coño te refieres con Huggy, bro? Es el Sony fumado, ¿eh? Literalmente está fumadísimo ¿eh? O sea, está fumadísimo Ese men... Eh, bro, si Coño Que aproveche la cena campeón fan tú. Era esto, tío, el tirón Que aproveche la cenita campeón fan tú Y después nos vemos, a ver hasta dónde llegamos en el, el Flupy, eh, ta... Dios, y eso, tío, fumada, ¿no? O sea, supongo que me pegará un susto ya, ¿no? De una, bro, tengo que eh, Activar la electricidad Alto voltaje y no le pasa nada al muñeco De aquí atrás no hay nada, bro Vale Vale O sea, si sí, jalo sí, De una, ¿no? Joder El único juego eh, que jugué fue El Final Freddy eh, Y solo eh, jugué una noche En casa de un amigo Pero solo eh, una vez y, y soy muy malo Yo la verdad que me pongo Totalmente eh, Bueno, nervioso La verdad eh, Top de eh, Vale guay de pobre O sea, para guiar el poder O sea, la luz obviamente ¿cómo coño guió la luz, bro? ¿Cómo cojones le guió la luz, bro? Vale Ojo okay. Eh, where is the other place aquí, ¿no? De puta madre, gente Bro, de puta madre, bro De putísima madre Es de puzzle con cosas raras, ¿no? También al mismo tiempo Hay un poco de sangre ahí, ¿eh? Hasta que no tengas la otra mano eh, No te sale, creo Hostia, vamos a buscar la otra mano Extrañísima, súper extraño, ¿eh? Bueno, descargar un juego de terror gratis eh. ¿Por qué? No hay money. A ver, bueno, campeón Por lo menos lo podéis llegar a jugar Hay muchísimo gratis, ¿eh? Fuera de coña En Steam también siempre encontráis eh, La forma de jugar a un jueguecillo gratis Dentro de cada Bro, ¿eso qué es, tío? Es una cabeza, bro De robot, ¿no? Fumada el juego, eh Momento, quitar el volumen eh, Y eh, la imagen del string eh, Para evitar el screamer Es que va a pasar eso, eh yo, yo, yo lo veo En algún momento, o sea Ya ya veréis, ¿no? El susto que me va a pegar, anyway Bro, ¿eso qué es, tío? ¿Eso qué es, bro? Soy malísimo para los juegos de miedo Yo, yo quiero asustarme Ya eh, asust... <risa> quiero asustarme Yo, yes, eh Yo, eh, la verdad, lo prometo que me da Desapareció el muñeco, güey no, güey, bro. Se fue de ruta, ¿no? Si yo abrí Power. ¿Por dónde se fue, bro? Increíble. Nada, eh, bro. Es una broma. Me quedo. Me quedo en la leche. Muchas gracias. O sea, es un juego que, como viene Halloween y tal, pues por pues, los juegos, porque realmente pues, tiene ese flow, ¿no? Realmente. Eh, Juan Feria. Eh, muchísimas gracias, campeón, por ese mega follow, Bernardo. Espero que disfrutes del directo y de las grandes personas que forman parte de esta gran comunidad. Papá Gigomo y Twitch. Bienvenido, mi pana. Me, me ha cerrado el man. Me, me cerró el man. Bro, me cerró el man. Bro, me ha cerrado el man. Me ha cerrado el man, bro. Me cerró el man. En serio me han encerrado, bro. Qué hijo de fruta, ¿no? You player. Aquí estamos de poder competitivo campeón Juan Feria. Jugando un poquito de, del Plupi Time. Eh, este de las narices, Que la verdad es que eh, lo he visto en Rubius. Y, y, y bueno, y también en, en el fucking eh, Ricky. Eh, bro, esto, ¿no? Supongo dos. ¿Dos? ¿Dos qué? O sea. ¿Qué tengo que traer aquí? ¿Dos qué? ¡Ah! ¡Dos veces! Dos calambrazos Tengo que pegarle a esto O sea, bueno Voy a pillar otra vez La fuente de energía, ¿no? O sea, ya no puedo Ah, sí, sí puedo Vale, dos veces Ok A ver si me da tiempo Y tal Bro Por aquí pasa la electricidad De una manera u otra Y ya me quedé sin electricidad Cagué, ¿eh? Cagué <ríe> soquita Eh, enorme Vea la mano azul Pero la mano... Aquí, ¿no? Dice campeón Juanferia O sea... lo a ver si así puedo hacer la fucking electricidad Ir a este punto, ¿no? O sea, una, vez. Pegar al parchazo, tengo que traerlo aquí o algo O sea, eh No, no, ve a la mano azul Vale, ve a la mano azul entonces, que la mano azul estaba aquí Pero solo hay una, está la azul y la roja Ya no puedo hacer más nada ahí, eh A ver, pum Y me voy hacia ahí, o sea, le, le meto la electricidad No puedo, no puedo O sea, la, el único place que tengo activo Es este lugar y no sé qué debo de hacer ahora mismo. O sea, realmente... ¿eh? La otra, pero... Pero no te... No puedo, campeón. Narices, bro. No me deja, no me deja. Aunque la ponga aquí, ¿no? Igualmente no, no me va a dejar. No, no tengo todavía el brazo, o sea, la mano azul, como ha dicho Fancero tú antes, no la tengo todavía. Se supone que el único sitio es, es esto La otra eh, puerta de, de mano azul La otra puerta de mano azul, ¿dónde está esa campeón? O sea, no hay O sea, está esta que me ha cerrado la salida o sea, Literal, me ha cerrado la faquín eh, salida Y no hay, bro, eh, le subo a los cascos Y así, y me cago más. ¡Qué gachón! A ver, yo todavía no he visto ningún Por aquí, no he visto ningún Screen, o sea, literal, eh, todavía no Bro, ¿y esto? ¿Me he metido dentro de la puerta? No me jodas, bro, ¿qué cojones? El textil no tengo nada Frente eh, frente del azul, rojo. Frente del azul, rojo. Ah, aquí, eh. Gracias, no me he dado cuenta, campeón. Arte caso, no me he dado cuenta. Muchas gracias, campeón. Ese Juan Feria. enorme. Que cague. Ah, ve que sale, ¿no? No, no me había dado cuenta, eh. Haz amigos. ¿Ok? Coño. ¿Eso qué es, tío? O sea, ¿había ahí la mano de un furro? Aquí había la mano de un furro, bro. ¿Habéis visto la mano de un furro, bro? ¿Cómo se supone que voy a entrar por ahí, bro? Literal, me va a dar un susto Bro, increíble ¿eh? De nada Juan Ferla, eh, Juan Ferla, perdón, Ferla Ferla, campeón, Ferla, perdón Me cago en la leche, my bad Bro, ¿y esto? Ese Juan Ferla, poderoso Ey, bro, solo hay cabezas de muñecos y tal Aquí tengo que traer la cinta, ¿no? O sea, la cinta estará arriba, hijo de puta, ¿eh? Ey, momento furro Si quiere, ha salido la mano de un furro, ¿eh? Bro, ¿Y esto? Eh, lo acabo de coger y lo he tirado Y tal, lo he tirado, no me jodas ¿En serio? Eh, vale, va un poco bugueado ahora Va un poco bugueado, eh Si me tiro por aquí, ¿podré subir? No, no, supongo que no Voy a intentar buscar eso ¡Ah, la agarré! De puta madre Que es como... ¡Ah, vale, ya sé! Es lo de aquí atrás o sea, es lo de aquí atrás, campeón. Ahora sí que me va a dar un susto, ¿no? Igualmente, ¿no? Eh, bro. Hijo de fruta. Quiero ver cómo es el tipo de susto que me hace el bicho. Durísima. Ah, ya no puedo salir. Hijo de fruta, bro. Ya, hijo de fruta. ¿Te imaginas que eres un, un troll y, y, y, y, y es un screamer? Eh, joda. Gracias, ese, ese ruido eh, salva. Esperemos que no, pero ¿no? No sé. O sea, es raro. ¿Qué debo hacer con este ítem? Vamos a verlo. O sea, el ítem que he pillado. Eh, ¿Cuál es? O sea. Eh, no sé, es como un... O aparece sea, así de la nada, LOL Qué mamón son el bicho O sea que claro, digo, vamos a ver cómo es el scrimet De una, pues este juego pues va a ser así Todo el rato, ¿no? En plan La mano del bicho y tal, eh, dándolo todo eh, Vale eh. Ah, ok El del 2 Pum. No puedo hacer nada Buah, va, va un poco laguiado, ¿eh? Después de la puerta eh, Que dice Nadie eh, se va sin juguete ¿En serio? What the fuck Me intentar tirar, ¿vale? O sea, de una Me he tirar, gente Hijo de Bro Tengo que ir pillando todo loli eso? ¿Qué? ¿Te imaginas eh, que te lo haces? en eh, ¿No eh, sería la caña Pero, wow, Eso sería ya eh, Motivado por el susto, ¿no? Pero no sé O sea Como ha dicho también ahora mismo eh, Juan Ferla O sea, literal Que va a ser un screen Que aparece de la nada pero al mismo tiempo, joder, imagínense no Lo que es ver al bicho ese ahí Súper horrendo, con la carica Que me lleva, el mamonzón Ey, me falta una, creo, ¿no? Sí, me falta una Bro, y esa cabeza de gato extraña Manim eh, Vale, creo que ya los tengo Todos, ¿no? O sea, no, me falta uno, ¿qué coño? Bro, esto es para abrirlo De una Ah, es un atajo, ¿no? Increíble Vale, worth it y el Scream se llama Woogie. Eh, eh, y no es un furro, ¿no? Es un animatrónico, entonces, campeón. Bro, alta cagada, ¿eh? O sea, alto cagada. Que cague que hay ahí, ¿eh? O sea, esa sala oscura. Un poco de cague, ¿eh? Fuera de coña. Vale, sí, eh, estoy empanado. Era así ya. Eh. Vale. Pum. Y me falta uno. ¿Qué, ¿Qué coño? A ver, pues ¿dónde lo encuentro? O sea, literal no lo veo. A o sea, a priori no lo veo. Pero si le di a esa mano de ahí. Playtime, bro. Vale, supongo que estará en un cacharrinco de esto, ¿no? O algo. ¿O no? Eh, lo vi, lo vi, lo vi. Lo vi, lo vi, lo vi. Eh, del tirón. Let's go. Vale. De una. Pero el chat tiene ventaja eh, porque papá está hablando y el juego eh, no está tan alto. Pero papá eh, está solo eh, y con el juego... Eh... Sí, el usar el juego lo tengo súper alto. No sé qué ruido hará, pero supongo que será un grito de una. Eh, Ryu salva. Arte caso, campeón. de Deurísima. A ver, eh. Ya tengo... Tengo ganas de ver al bicho, ya que se ha movido el gachón. Paranoia. Esa postura siempre ando un poco en la mierda. Después de tantas horas, siempre se me pira. <risa> de una. ¿Y se sobró? Oh, vale, me da un mono. Ah, la mano roja. Oh, del tirón, eh. Momento transformer, O sea, de una, eh. eh la manita, la manita. Pum. ¿Cómo la pillo, bro Ajá, ajá, interesting, eh Ve a la puerta, menos mal, ya podemos hacer esto Pero me tengo que ir para atrás también, eh O sea, atrás hay, hay una puerta que tiene doble las manos Y que si no... Bro, ya me voy Ya me voy, eh, crack, el man Bro ¿Qué debo hacer? Tengo que agacharme, ¿no? Supongo, aquí viene susto, gente Seguro, eh No se puede, qué putada Oh shit. Bro... Eh. Grab oh, Ok, o sea Eh. Ok Hola Me dice que lo grabé, ¿no? O ah. sea Me dice que lo grabé, gente Ya me, ya me asustó de por adelantado Pero en de este caso, o sea, el juego El juego tiene lo suyo Está gracioso, eso, eh? al fin y al cabo Bueno, ¿cómo que lo grabé? No me deja grabearlo, güey No me deja grabear eso, tío Eh, ahora sí, el mal. Qué coño. Voy al centro, eh, arriba con esta. El, después el faro y después el 2. ¡Arriba! Pero no me deja pasar de aquí, campeón. Me quedé bugueado. Me quedé bugueado. De una, ¿eh? No sé, como que me, me dice que grabé y tal, pero no, no me deja grabearlo. Qué raro, o sea. Eh, vale. Graptus. Eh. Grab to complete the circuit Ok, o sea, graveo, pero no me deja No me deja gravearlo O sea, eh, qué paranoia Vale, de ahí a ítems A ver, no tengo nada, no, obviamente No tengo nada, qué paranoia No se mantiene más de un segundo No se mantiene más de un segundo, what the fuck Seguro que no puedo subir por aquí Eh, ah, que aquí más salas, coño El centro de arriba está, eh a, a, a otro lado, me cago en la leche, tío la otra, estaba por aquí, estaba por aquí, campeón no me, no me he dado cuenta, no me he dado fucking cuenta Desde, ra, desde arriba y graveo, ¿no? <tose> vale, y ahora, pum Mierda, que tengo tiempo, bro Bro, cómo he llegado hasta aquí, manín Vale, nada, nada, nada eh, Joder, es que está un poco oscuro, ¿eh? La verdad, un poquito oscuriño, sí que esté Vale, voy a la sala del centro Como ya he dicho ahora mismo eh, Juan Ferla De una, vale eh, piqueo esto, ¿no? Piqueo esto y eh, voy por aquí Voy por aquí Y ahora me lo llevo por aquí, ¿no? O sea, de una Vale, ahora, ahora, ahora ¿What? Estás como amado, ¿cómo estamos? ¿Qué pasó? ¿Cómo va a ser un enorme? Da igual, de todos, ¿Eh? ¿Cuándo? ¿Eh? no saben, es ¿Eh? ¿Eh? entendible Claro, a mí me pasa lo mismo, sin problema campeón Río, ya me jodería Sin problema, ahora nos vemos Y se ve muy oscuro, gente LOL y muchas gracias o sea yo es que La mayor parte del tiempo mi canal está enfocado al competitivo de los eSports Pero como era Halloween y tal, pues iba a jugar algo de miedo Son restos de juguetes, ¿en serio? ¿Qué coño? Terrible fumada, ¿eh? Eh, ¿y eso? Parece que van a hablar, ¿no? Parece que me ha mirado, gente Parece que me ha mirado, no me jodas, ¿eh? Necesita power, ¿eh? Ok, o sea, necesita... Ok, parece que me habla, gente O sea, que me va a hablar o algo Que fumada, ¿no? Vale Ok Me piro por arriba, ¿no? Qué mal rollo, ¿eh? ha mal rollo, bro Maldita fábrica eh, Bueno, maldita va, va, O sea, da bajones de FPS un poco, ¿eh? De arriba y activa la fábrica Voy, o sea, pero te habla, ¿no? Es muy raro, pero te tiene que hablar Eh, una cinta No tengo la cinta rosa Qué putada, gente ¡Uh! ¡Ah! ¡Lol! El, el bicho se acaba de mamar el solo Vale, debo de gravear Y después tirarme, ¿no? Supongo, ¿no? supongo, wow, el men el men se suicidó el men se suicidó, gente va un poco laguiado, ¿eh? algunas veces se la guía, que flipa vale de puta madre, vale, no, era más fácil de lo que parecía obviamente eh, la electricidad está aquí, o sea, debería Dios, ¿todo eso tengo que hacer? hostia, pues no sé si me va a dar tiempo, ¿eh? ni de coña, güey. maldito man increíble, no me deja Oh, bro, bro, bro No me deja, no me deja tirarme más ¡Me tira! Bro, qué hijo de la gran fruta, ¿eh? Amazing, tío ¿Has botado la puerta de, de nadie? Eh, que nadie se va sin jugar Abajo está, ahora empieza el, el susto Sus muela Me cago en la hostia, ¿no? Me dice Juan Ferla bah, ¿Cómo se llama ese juego? Se llama... Eh, me cago en la puta Plupi, o sea Tío con esta, eh, Con esta. Paso pasillo de la paradita y coger eh, el puente. Jeffrey, ¿aún eh, pasa por acá? ¿O oh, ya se olvidó de nosotros? Sigue pasando, campeón. Y yo sí, ¿cómo también va? Las clasecitas, mi hermano. Sigue pasando, pero ahora las clases siempre le tienen un poquito más tedioso, la verdad. Un poquitito más tedioso sí que lo tiene. tienen. Pimestomata de head. Y eso es, eh, mi hermano Rodríguez, lo que te pasa. Literal, Porque te encuentras mal, leñe? Vale, mamahuevaso. Puedes tomarte, aunque sea un paracetamol o algo, ¿no, campeón? Por lo menos. Por lo menos, vale, ahora creo que sí. Ya, santo de Dios mío. Diablo, puñeta. Pum, bro, ¿no llega o okay? qué? Venga, ya, manín. Por fin, manito. Me, me electrocuto, bro. Me electrocuto y tal. El mes estaba pasado de tuerca, men Pasadísimo de tuerca, bro. Ahora sabéis lo que voy a hacer. La autodestrucción del cuerpo humano. Pum. Pasó con tu rollo, mamá huevo. Pum, le di a power. Tremendo canuto que se fumó el creador de, de dicho juego, bro Mamá huevo Mamá huevo El susto me dio mamá huevo Increíble Qué buenas transiciones Eh, grandes ellos muchas gracias me, me, me ayudó, ya sabéis, Bemolviz definió O sea, hizo el, el concepto en sí Y después Nicole me ayudó a meter la, la, la intercepción, ¿no? Que pero es que lo hemos tenido que ver, campeón, ¿eh? palca. Y sí, voy a hacer el juguete A ver cómo va O sea, bueno, es aquí, ¿no? Bro, fumada, cabeza de cabeza de, de, de colibrí, bueno, de, de, de conejo, Entonces, cuerpo de algo, cuerpo de gato y y cómo está yo soy también, grande ese tío yo soy poderoso, cómo se nota que el juego es reciente y de moda. Que viene mucha gente Sí, campeón, o sea, hace que una semana, ¿eh? Aproximadamente una semana, ¿eh? No mucho más, ¿eh? Perdonadme el ruido tan inestable que hay Es mucho Por eso quería aprovechar para pasármelo en directo el día O sea, en Halloween, obviamente En Halloween de una Gente, ¿eso qué, bro? ¿Qué está pasando, bro? Y también que el rubio lo jugó el pavonzón. Pero ahí lo vi yo Bro eso era mi juguete, bro, y tal Esto era mi juguete, bro Esto es Cuidado con la puerta ¿Qué puerta, campeón? Bro, ¿qué debo hacerle? Usted me da un juguete y tal Mi juguete, bro Aquí viene, he hecho un gato, bro eh, el gato truco. Eso es lo que yo he hecho. No me lo creo, ¿eh? No me lo creo, ¿eh? Skirmere, cero, es eh, papa uno. Literal, eh. Ahí, me me ha asustado por el sonido tan fuerte que había. Que no, me my... oh. Puede ser, Rodrigo, pero mmm, intenta aunque sea tomarte algún tipo de paracetamol o algo, campeón, para que se te pase un poquillo. Eso es lo que yo he hecho y tal. <coughs> ya lo pillé, lo grabé y eso, ¿no? Tengo un ítem. Tengo el ítem furro, ¿no? Eh, tengo el juguete furrillo. Cuidado con la puerta. Ahí. Pero si ya puedo entrar, ¿no? Campeón. O no puedo entrar todavía. Aquí. Te dice, no body leaf Cuidado a toy, bro. O sea, aquí te introduzco, Manin. Eh, y tal, eh. Es un poco cute. Cuidado con la puerta. Vamos a ver, eh, el, el miedo que me va a pegar y eh. O sea, eh, ese Juan eh, Ferlas que sabéis que va a pegar un screen de una. Gente, dejamos la fábrica, bro. Bro, Manín, ¿qué haces tú aquí, bro? ¿Qué haces tú aquí, niño? Qué hace tú aquí, niño? ¿Eh, qué, ¿Qué hace tú aquí, niño? ¿Está un poco usted fumado, no? Eh, oye, oye, oye, ¿qué ha fumado usted? Maquelele, un poquito de más, que lele. Adeco, Adeco, te lo dije, no, no sabía que me cago en su puta vida, bro. ¿Qué cojones le pasó al men? ¿Qué cojones le pasó al men? de. Eh, vale, no dejaré que le entre, pero el men que le pasó, que tiene en la boca al men, get up bro este es el mamá huevo que me va a perseguir toda la to, toda la sagantera de este juego amazing bro Puto man, eh, se fue de se fue de una bro tu coño el bicho siempre va a venir así a dar por culo ¿eh? esto de la gran fruta y por supuesto Kinder ya mejoraría estoy aquí para todo es mi mijo, es mi youtube ¿eh? es mi youtube hey. es muy mono ¿eh? el hijo de puta ugi, ugi. Ugi-bugi de pesadilla antes de Navidad, su muela Vamos a correr, ya lo tengo, en eh. la cabeza ya lo no tengo Lo que debo hacer, gente Let's go Let's go, let's go, guacho El men, el men está un poco tirado, ¿no? Está tirado el men Bro, ya me equivoqué, me equivoqué el men, ¿eh? Increíble, bro Increíble el men El men está loco El men está desatado, güey Cole, cole, cole, cole, cole Cole un poquito de niño y niña, el bicho está un poco mamadísimo, gente Mamadísimo, güey eh, Por aquí, bro Mem Ahora me da el susto de la vida Ahora me da el susto de la vida, bro Y yo, es que lo malo, y yo, no puede ser, bro Lo malo es que se pira, bro La cámara se pira, coño De una, manín Y yo, exagerado, bro Y yo, que me va a pillar Joder bro, con las dos manos okay. hostia, el men se murió, bro el men se murió, bro el men se murió, cole, cole, cole niño, un poquito de, le pusieron un poquito de Nicole, de Nicole de, de, de acuático eh, le pusieron hidromiel y el man se quedó así, eh, Sony tras la droga, niño es eh, un poquito de, un poquito de cague eh. wow, por fin lo consigo, el checkpoint ay got it, bro, ay fucking got it, bro ahora, eh, déjame esto increíble, fumada terrible Increíble, a Pulpapa voy a darla. pero eres el último, que cacho. Buenas, eh, bro, bendiciones a ti, Archa. ¿Cómo hay la tarde de descanso, mi hermano Califer? Aquí estamos jugando un poquito al fucking, eh, lo diré, al Pupi eh, Playtime, que es una fumada terrible. Es un juego de miedo, ¿no? Que acaba de salir hace poco, Califer. Y la verdad es que no veas, ¿no? No veas. O sea, predicción te lo hace de una. Qué fumada, gente. Qué fumada y qué apurado, ¿eh? Increíble, tío. Resumiendo, la casa de mi novia es un pedazo eh... La, la casa de mi novia un pedazo de hijo de fruta le ha puesto gasolina y la ha quemado pues nada su familia y la mía nos hemos mudado juntos ¿qué? ¿y eso campeón kinder? ¿what? que flipada ¿no? qué flipada ¿cómo que prenderle fuego tío? yo, lo, yo, yo lo, ya tengo 10 horas en el Naruto y me lo pillé ayer, madre mía, ¿eh? pero estás tomando medidas, joder, pero sé que denunciarlo ¿no? Eh, se ríe el gachón de Juan, eh, de Juan Ferla, ¿eh? brutal, menos mal que lo hemos hecho ya, ¿eh? puedes hacer eh, otra, eh. quiero, eh, ahora eh, bueno, a ver si, eh, si sale otra vez una rana así de que el bicho sale detrás de mira, pongo campeón sin problema, eh, Ryu yo me jodería, voy a ver la película esta dormido, pero bueno, mi hermano Califer también son muchas horas, no que te pegas en la restauración que es duro, o sea, es bastante duro me jodería, mancho Ahora sí sale otra vez el bicho Pongo otra pool Espero que os esté gustando el juego La verdad es que bastante jodido Bro, no me importa lo que diga la... No me importa lo que diga la TV Lo subirá a YouTube O parece sea, os parece bien O sea, que suba el juego y está así o sea, hoy, o sea, llevo una hora y pico El juego no es muy... ¿Cuánto tiene el juego? Approach ¿Cuántas orillas tiene? Yo creo que sí, que lo subiré Junto a una randeja esa Mañana me molaría Ahora ya no tendría tiempo Pero después de comer, sí Su puta vida, eh Joder Es que me equivoqué Le puse a que no quería que. sí quería que sí Y no pasa nada, leñe Yo es que vamos Menos mal que no lo hemos hecho ahí de una O sea, de una Si sí, no estábamos jodidos Bro, un cojín eh, Un cojín para la anciana Un cojín para la anciana Un cojín para ti Bro eh, ¿Cómo abro yo el armario? Armario Aquí está Rot eh, y Top eh, Flanders, ¿no? Es por todas las frases y malas eh, palabras, eh, porque eh, me río, no te preocupes, campeón. Ya me jodería, eh, pero decían broma, ¿eh? No, no te preocupes, campeón. No te preocupes, somos así siempre. Yo soy más que bienvenido siempre, a los nuevos. Que me hacen muchas eh, gracias eh, las manitas esas. Sí, pero es súper turbio, tío. Para ¿Estos muñecos de estos típicos del Fortnite o algo, sabes? Bro, no me joda, bro. Que la muñeca de trapo. La muñeca eh, en Tai eh, eh, de este juego, bro. Estamos, ¿Estás bien? Fucking ¿Me fucking kid me. Sí, yo he abierto tu, tu, ya, tu, tu, tu ya My case, o sea, my case Mi, mi cerradura, bro Carácter, o sea, de capítulo 1 Ahí está en squid. Ya me he hecho el juego ¿Cómo? Eh, ¿Qué? Pues estamos relajados Pero otros días, esto parece una serva Completamente de acuerdo, campeón Mario Ahora paso al Discord también, por si queréis uniros no Mayus, Juan no, no, Lo habrá puesto sin querer Y es el final del juego Final moment Es el final del juego, gente Me joda, bro ¿Cuánto me lo he hecho? ¿Una hora? Es el juego ¿Eso es, Esto es el final Los créditos son estos, ¿no? Cuidado, eh, Juan eh, Que las mayúsculas las banean No sí, pero cuidadito siempre No pasa nada por una vez Puede pasar Paranoia, ¿no? Os mola el juego y tal Es una fumada, ¿no? Realmente O sea, pensaba Pensaba que, que iba a ser otra cosa, ¿eh? Pensaba que iba a ser otra cosa Fuera de coña Me, me, me pensaba otra cosa Literal, eh Lo prometo Me quería que era otra cosa Un poquito Un poquillo de basura No puede ser esto el final, ¿no? O sea Me salió por Steam campeón Ryu eh, Os lo digo, ¿sabes? Mira, o sea, literal Qué paranoia, ¿no? Pero ponía car Si sí, Carácter 1 O sea, ahora empieza el juego de nuevo Carácter 2 está en el próximo Hostia, la madre que le parió No me jodas En serio Anda, la madre, la madre que le parió, tío. Hijo de puta, eh. Pues no está mal, eh. No está mal, Popi. Mira, ah, no, yo no está, no, ya no ya no está, no hay stock, eh. No hay stock, campeón. Pues me costó 9 euros, me costó. O sea, no mucho más, eh. qué fumada, gente. Speedrun, mamá. Eh, me lo puedo hacer, Speedrun. Pero ahora no me daría tiempo. ¿Queréis que me lo haga mañana y ese es el que hacemos? ¿Qué timo? Si queréis, me lo hago otra vez mañana. Si os apetece me lo puedo hacer mañana, ¿eh? Otra vez Es muy, muy poco, ¿no? O sea, ya sabiendo más o menos lo que hay y tal Supongo que me lo puedo hacer rápido, ¿no? O sea, fumada, gente No pensé que durase tan poco, ¿no? Joder Se parece al Sonic, al Sonic, ¿eh? El bicho es un puto Sonic, gente Oh, está a doble tiempo qué fumada, ¿no? ¿no? No me lo creo ni yo, gente El muñeco ese Fumada, ¿eh? Súper extraño A ver, ha sido divertido hay que amortizar eso Yo creo que sí, mañana me lo va a hacer speedrun, ¿eh, gente? Speedrun me lo hago, Me ¿eh? lo hago speedrun de una Oh ¿Nadie se esperaba? Es que hago la leche, qué puta, gente No, no, fumada, ¿no? A ver, yo creo que sí que se puede hacer y demás Lo podría hacer, ¿eh? Podría hacer, gente Fumada, gente Le, le metemos un o sea, para despedirme tu una inscription, de un inscripción así de move, de buen move. ¿Qué te va? Eh, es que no me da tiempo a nada, campeón. Ahora, puedo, puedo jugar un poquito de inscripción hasta llegar a las 6 horas. A ver si. Espera. Bueno, mañana me lo haré, me lo haré speedrun, gente. Me lo haré speedrun, ¿verdad? Uh, no, es fácil, ¿verdad?